Y ahora, por otra parte, yo he venido comentando, y en el día de ayer comentaba con el compañero, bienvenido, de lo que ha tenido que ver con el contrato de AstraZeneca, la farmacéutica AstraZeneca. Recuerden todos ustedes ante la situación que estuvo atravesando nuestro país cuando esos momentos difíciles de esta pandemia, de este COVID-19. Recuerdan ustedes que esto no era nada fácil para nada, ningún país del mundo. Nadie tenía disponibilidad de vacunas, ¿sabían? Nadie, nadie. Ahora, hay que tomar en cuenta una cosa, señores. El gobierno hizo una gran labor, hay que reconocérsela. Una gran labor que debe ser admirada y reconocida por todos los dominicanos. Ahora, esta labor llevó condiciones de un contrato que tal vez pudiéramos decir que era adhesión. Un contrato de adhesión pudiera entenderse ante la situación y de que tenía disponible en ese momento la farmacéutica. Ahora, se han dado las condiciones de que la farmacéutica no ha cumplido en el tiempo y el, como lo estableció en el contrato. Algunos dicen que esto puede ser un tema de arbitraje internacional, otros que no, otros están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Ahora, en ese momento había que resolver, había que garantizar la vida de la población bajo las condiciones que fueran, ¿sabía? Eso había que hacerlo, eso había que hacerlo, eso no era que quisiéramos o no quisiéramos, había que garantizar la vida de la población ahora vamos a detenerlo ahí ellas no han cumplido la farmacéutica traséneca no ha cumplido con lo acordado en el tiempo de la entrega gracias a esta situación República Dominicana llevó a cabo una gestión de manos del presidente y el gabinete de salud de obtener vacunas por otra vía la de la farmacéutica china la de Sinovac esa, esa de Sinovac que muchos nos colocamos, yo me coloqué mis dos de sinova de yo me la coloqué las dos del laboratorio Sinovac. Ahora, ya la demanda de vacuna no es la misma. Yo creo que AstraZeneca de manera justa, justa y de la manera más amigable que se pudiera llevar a cabo con República Dominicana. ¿Ustedes saben qué? Es tomar opciones. Ayer decía el viceministro de salud, el doctor Eladio Pérez, de que podemos recibir otro medicamento, otro tipo de medicamento de lo que produce ese importante laboratorio. Esa puede noción. Ahora, precisamente en el día de hoy, pronunciamiento de ese tipo, lo llevó a cabo el director de PROMESECAR. El ingeniero Adolfo Pérez, señores, de la Central de Logística y Distribución de Medicamentos, precisamente, Adolfo Pérez considera que sería viable que el gobierno dominicano pueda entrar en negociaciones con el laboratorio AstraZeneca para suplir otros medicamentos fabricados por esa misma multinacional que pudieran ser muy importantes para República Dominicana. Vamos a escuchar esa información, por favor. Bueno, este es un tema que se está discutiendo en el Gabinete de Salud y sobre todavía, sobre todavía el cual no es una decisión definitiva. Vamos a esperar a que concluyan las conversaciones y entonces podremos dar una opinión al respecto. ¿Será importante, no? Sí, por supuesto. Todo lo que venga a fortalecer la red de salud en la República Dominicana es muy importante, sobre todo la red de farmacia del pueblo, donde nosotros dispensamos medicamentos del cuadro básico. Si estos medicamentos llegan, bueno, pues, oportunamente serán entregados también a la población y todo esto es importante y es saludable para la República Dominicana. Creo que como ha dicho ya el director de Promesecar, el ingeniero Adolfo Pérez, sería una oportunidad muy importante para la República Dominicana de poder recibir otros medicamentos que nos puedan ser útiles para la salud de nuestro pueblo. Si hizo el esfuerzo para las vacunas, ya las condiciones no son las mismas. Vamos a poder lograr de manera amigable y un buen y un buen acercamiento con este laboratorio lo que se hace ante cualquier situación de que no se puede obtener un producto en el tiempo o no es de las condiciones que buscábamos, una nota de crédito y que ésta sea intercambiado por medicamentos, si fuera el dinero mejor, pero sabemos cuál es el procedimiento ante cualquier situación de cambio, pero que pueda República Dominicana recibir ese beneficio de esos recursos que en su momento fueron invertidos para preservar la vida de todos los dominicanos, claro que sí.